Buongiorno cari amigo. da Pablo, como puedes guardar hoy sono en la natura más <risas> ama la natura Tú que sei a casa, que sei cómodo, que medio que farro en casa No son excusas, que piove, que, que fa fredo, que es molto bullo si tú esperas que las condiciones sean perfectas, nunca harás niente. Por ejemplo, yo hoy te Aspectavo que hoy será, eh, fuese una giornata bellísima con Sole, pero por tropo el Sole no tiene. Ahora no importa, andamos avanti a, a reunir nuestros objetivos. Tutto en esta vida a un precio. El giorno de hoy vamos a hacer un circuito Tabata Bruciare tuto tuto tuto tuto No ha gustado tiempo de fare. que medio de meterte en forma con este ejercicio, es eh, este entrenamiento, El lamento que voy a fare hoy, voy a fare así: voy a fare 11 ejercicios. 11 ejercicios, ejercicios. Voy a elaborar la gamba, el brazo, el abdomen, todo el cuerpo. ¿Cómo vamos a fare? Voy a fare 30 segundos de labor o de esfuerzo con 15 segundos de recupero. Serán. 11 un un ejercicios y sabes cuál será los velos de, de esta vuelta. Que voy a meter al, al último, al 11 ejercicio Voy a meter un, después que fachamos los 11 ejercicios, voy a meter un minuto de recupero. Iniciamos nuevamente 30 segundos de esfuerzo de, de con, con 15 segundos de recupero. Si sí, será un momento donde será un poquito de dificultad, pero tú no debes molar, tú debes mantenerte. Te estanca, yo me estanco, pero con la estanqueza nos va a aportar ¿eh? a la victoria. Ok, vamos a iniciar ¿eh? con, con un poquito de, de movimiento para el giorno de hoy. llamo visto un elástico. Si tú no hay el elástico, no te preocupare porque solamente voy a hacer dos ejercicios. Y estos ejercicios, tú como los puedes hacer? lo puedes hacer con una botella de agua, de tercibo, de óleo de todo lo que tú voy a casa, no che, no hicieron problemas <ríe> aprofito con este momento para enviarle un saludo a Carlota a Char Char aspecto que tú fachas con este entrenamiento tú te voy a meter en forma que, que voy a hacer, dar en espía con mis bambines. aprofita ok, vamos a iniciar un poquito de, de, de nuestra movilidad de nuestro cuerpo, si le envío una informaciones a nuestro cuerpo que vamos a hacer actividad física me piego salgo me piego salgo nuevamente piedi piedi piedi <ríe> y si más en el bosco tú que seis a casa guardalo seis sei más cómodo no hay ¿no? <ríe> que no espacio en la casa en el jardín no? vaya al bosco vaya a cosa las excusas no bruchan Kilo calorías, ok, perfecto. Un poquito el ballet, esto, así pueden que ver un poquito de agua, agua, porque va a ser constante. O, o al, cuando fechamos el minuto, podemos ver un poquito de agua, ¿no? Agua, me puesto soy guante porque, como voy a meter la, la mano qua, a cuesta tierra, capito, toda la hora, pero toda casa, no hay bisogno de guante, no hay bisogno de guante, niente, niente, ta, ta, ta, ta. un poquito de corseta. Ok, perfecto, perfecto, perfecto. Vamos a iniciar, vamos a iniciar ya que ya es tiempo de, de partir. Yo de solito inicio con un poquito de agua. Tú lo puedes hacer cuando en la pausa de 15 segundos. Tabata, brucha, tuto. Te ayuda a bruchar y a meterte en forma. Ok, okay perfecto, perfecto, perfecto. Escarpe, todo a posto. Meto el escarpe serán 30 minutos 30 minutos de, de puro fuego fuego, fuego, fuego, fuego eh, fuego eh, 30 minutos de de energía de energía, ok, voy a buscar mi timer y programo e iniciamos como he dicho prima 30 segundos con 15 segundos de recupero vamos a dar el máximo, el máximo ok, Prepárate. cerco el timer Ok, ok, ok. Aproximadamente, dirán, no, Pablo, parla, parla, y niente que inicia. dopo poi dirá, Pablo, férmate, férmate. Ok, 3, 2, 1, ¡via! No, no, no, eso no va bien. Me debe dar el turno 1, 2, así yo me, me preparo. 4, 3, 2, 1, Zero. Primo ejercicio, guarda, guarda. Puño, puño, abro y chiudo. lentamente. Abro y quedo. Abro y quedo. Eco, eh. Tra. Yo inicio a cento, Dopo después finisco en 10. Con la estanqueza, va a va a ver, va Lo importante, la motivación a la natura. Tú a casa lo fai Tra. Sí, continua, continua, guarda. Ta. Pablo, ¿para qué cosa serve eso? Para la espalda, ante el y todo el cuerpo. Sí. Ok, perfecto. Vamos a, a utilizar nuestro, nuestro elástico. Si tú no hay elástico, va bien. Prende una botella y tira su. Vamos a hacer esto. Voy a descender y tiro el brazo avanti Guarda, guardate. Si no hay, la, no hay la, el elástico, el, guarda, escendo y salgo. Guarda, mano en el girovita, en la cintura. ¡Tra! Importante que el ginocchio no supere la punta del pie lentamente, lentamente a tu ritmo a tu ritmo <ríe> Tú con las botellas de agua o con detersivo de lo fai igualmente Ta. topo de esto, echamos la pausa y cambiamos de cambiamos de lato, justo no Ta. ok, perfecto cambio, cambio cambio cambio pie desde esa misura la espalda Pecho amante como caballo romano Uso que la fuerza del abdomen Ok, guarda Esciendo, salgo Esciendo, salgo Esciendo, salgo Esciendo, salgo Esciendo, salgo Esciendo, salgo Esciendo, salgo Esciendo, salgo Tras Ok, ahora la gamba Ante la... Aunque la espalda, ¿no? En español. Los hombros. Ok. Ahora no se es que ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer... Eh, piegamente. Piegamente. Hay 30, 30 segundos de hacer... Piegamente. Como tú voy. Ok. Lo faccio a terra. Guarda. Lo faccio a terra. Da. Lentamente. A tu ritmo. Debe regularte. Que è el primo round. Esto lo vamos a repetir tres ¿eh? volte. Cueste la prima. fisimasa la natura. Guardo esto. Ok. Vamos a hacer. Vamos a tener un poquito de, de saltelo. Jumping ya. Si tú no dices saltar. ¿eh? Fácil cosita, ta, ta, ta, Si te da dificultad saltar por problema del ginocchio, no falla el salto. Ok, va. Ta, cuesta. Ta. Amortigo a la caduta. Cierto que yo la amortigo porque no toco a tierra. Ecolo, ¿sí? sí. Sí, sí, sí, sí. Ok, qué bello. Me piace, me piace. Sí, sí, me piace. Ta. continua, vamos a meterle un poquito de, de plan, plan, plan, plan, plan, plan, plan abdominales, abdomen, abdomen, abdomen a la natura, abdomen, guardándolo Juan, a su piel, a su piel, a su piel, a su piel, a su piel, al su piel, a su piel. A su piel. A su piel a su pie, a su pie, a el pie, a el pie, al su pie, al su pie, Cual su, pie, su pie. Uh. ¿Cuál continúa? paso avante, paso avante, guardalo, guardo un paso avante y cambio, vale que el ginocchio no supere la punta del pie. arriba, bloco y echando bloco y haciendo. bloco y haciendo. bloco y echando bloco y echando bloco y haciendo. yo consiglio de, de hacer estos ejercicios al menos tres vueltas a la semana después de esto vamos a meterle un ejercicio para el bicípito si tú no hay la, el, la banda elástica, usa nueve confecciones de, de, de, de agua, de detergente. Usa el abdomen, usa el abdomen, Facha un poquito más avante, o si me guardaste Respira profundo, respira. Yo después te lo repito tres vueltas Acá casa lo puedes repetir cuatro. Como lo hago yo tres veces, inicia nuevamente el vídeo así, c, más fiducia. Después ja, ja. de esto, andamos con mountain climber. mountain climber, mountain climber, mountain climber, mountain climber. Vamos a poner mountain climber, sí, mountain climber. Vamos a elaborar eh, nuestro abdomen, Addomen. No se mola más, no se mola. Prepárate, guardate. Guardate, guarda, guarda. Alzo poco, alzo poco el binoje. El, el, el pie, alzo poco el pie. Guardo de frente, guarda la postura. guarda esta postura. Ah, ah. Una bellísima postura. Guardo de frente, guardo de frente, guardo de frente. Sí, sí, sí, sí. Mantén. Ok, oiga, pues esto dura poco, ¿no? La próxima vuelta lo hacemos más intensivo. Nuestro próximo ejercicio. Abro lato. Abro otro lato. Y por último un saltelo. Un salto. Si tú no puedes saltar, no te preocupes. Guarda. Guarda. Uno. Due. Salto. Nuevamente. Uno. Due. Salto. Uno. Due salto, uno, dos, salto, uno, dos, salto, ok, mano, mano, va a tocar, va a tocar el pie, así elaboramos un poquito los brazo va bien, guardate, guardate, un poquito el equilibrio, ¿no? El equilibrio. El equilibrio. Ta. Mano contraria. Toca pie contrario. Sí. Si, sí. Si, sí. Si. No te rinde más. No te rinde más. Sí. Si. Continua. Continua. Continua. Sí. Si. Continua. Continua. Continua. Continua. continua. estamos casi, dopo de questo, vamos a, a fare skipping, dopo de questo, vamos a hacer un minuto de recupero, recupero, se la fai va, va, su, su, su, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, dopo di questo, viene un minuto de pausa, de pausa e iniciamos nuevamente nuestro ejercicio su su su su su un minuto de pausa un minuto después de esto va a sonar nuevamente pero es pausa pausa pausa pausa pausa. hayamos puesto 30 segundos y otros sí, Eh Sí, pausa, pausa. a haber un poquito de agua. a un poquito de agua. No te dimenticare de de de escribirte con este canal. Ahora está arribando el sol. Está arribando el sol. Después de esto, 15 segundos en più e iniciamos nuevamente de capo. Ok, últimos 15 e iniciamos de capo. Iniciamos de campo. Prepárate. La próxima vez lo hacemos de, de 45, de 45, ok. Prepárate. Ta, ta, ta, ta. Fuerza en las brazas, fuerza, fuerza. Falla el puño como me. Falla el puño. Falla el puño. Falla el puño. Ta, ta, ta, ta. Piega ginocchio, alza la testa, comprime tu abdomen, abro, abro. Cierto, tú puedes, hacer, aunque, aunque si vos lo puedes hacer con, el, con la nueva botella, aunque con el elástico, pero yo, sí, pues, vamos a iniciar así, piano piano. Ok, ¿cuál continúa? Vamos a continuar con el, nuestro elástico. Si tú no eres el elástico, usa la, la confección de agua, de botella, lo que tú vaya a casa. ¿Va bien? okay, Ok, echando. Piro, esciendo. Piro, esciendo. Piro, esciendo. Piro, esciendo. Piro. Todo este esfuerzo vendrá pagato. Noche hay pranzo gratis. Todo dobbiamo che sudarlo, sudarlo. Una bella vacanza costa. Eh, sí, eh. Un bel escarpe costa. Una bella máquina costa. La salud costa. La belleza costa. Todo costa en esta vida. Todo, todo, todo todo, te regala nada, a mi niente me lo han regalado, niente, yo me Ch -ch lo sacrificado, así como lo haces tú, ok, 24, desciendo, tiro, Ta. tiro, Ta. tiro, Ta. tiro, no después de esto cualquier tipo, piega piegavetti? ¡Ay, piega ay ay ay, aunque le dona? pueden hacer el piegamento y como el dono no hay bisogno de retirar eh, el pie de directo como un hombro solamente piega y con la parte superior ok, sí. ecco eh, ok, sol continua, piegamento. piegamento, madre de dios piegamento vamos a hacerlo de esta forma llega va paso avante paso avante paso avante paso avante paso avante paso avante char, charco va paso avante paso avante paso avante paso avante paso avante fabio fabio per Fabio paso avante me mancaba el saludo por Fabio. que Fabio, tú despare, aunque cueste cueste ese fa, manca? jumping ya! vamos a faro alternato avante y lato Ok, igual. ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, Abro ta, abro, ta, abro, ta, abro, ta, abro, ta, abro, ta, abro, ta, abro, ta. Uf. ¿Cuál ah, ja, ja. pues continúa? Plan, plan, plan, plan, plan. Plan. vamos a dar ¿No tapetido, brazo avante, brazo avante, primo fue pie de adelante, pie de esos brazo. tra, tra, tra, Gíralo. Gíralo. tíralo, tíralo, tíralo, tíralo, tíralo, tíralo, tíralo. ok, pie de avanti, pie de avanti, a fondo, vamos a los laterales, laterales, guardalo qua, pa. está, yendo avanti, piego, está, piego, guarda, arrivo y escendo, arrivo y yendo. mai, vaya avanti el dinocchio, guarda, está, yendo está, yendo está, yendo. Está yendo. Está yendo. Está yendo. Está yendo. Uh. Bichipiti, bichipiti. Tú prendes la confecciones de agua. De óleo, de agua. Lo que voy, el detersivo. Si prendo più yu, più resistencia. Ok. Voy a tener. ¿Cuál sigue dopo, mountain climber. Me puedes escribir, Pablo. Fue un tabata solamente de gamba. hacemos solamente de gamba. <ríe> Te aspetto tus comentarios. Tus comentarios. comentario. vamos? Tu comentario. Vamos a hacer mountain climber. Mountain climber. Mountain climber. Vamos a cambiar el delato. Mountain climber, guardalo. Pues. Mountain Ta, ta, ta, ta. Guardo de frente. Ta, ta, ta. Alzo poco el piedi, Alzo poco el pie. Alzo poco el pie. Piego ginocchio. Oiga, una zanzara me está, me está masacrando. Me está profitando de la sangre de Fisimás, De la natura. Continúa. Sí, sí, sí, sí, Dale, escala, escala, escala. escala veces uh. abro laterales, hago un pico salto Grande, grande, salto, grande, grande, salto, grande grande. Eciendo. Salto. Grande. Grande. Salto. Grande. Grande. Salto. Mano toca pies. Mano toca pies. Cuadrupa. Equilibrio. Equilibrio. Equilibrio. Equilibrio. Glúteo no debe tocar a tierra. No debe tocar. No debe tocar. Sí. Brazo contrario. Toca pie contrario. Sí. Vamos a hacer nuestro skipping, mano toca el ginocchio, después hacemos el pausa de un minuto. Va, va, estamos sudando, estoy bruchando, brucha, brucha Carlota, ¿cómo va? Char, ¿cómo va Fabio? Sí, sí, sí, su, su, su, su. Su, su, su, su, su el ginocchio, su el ginocchio, su, su, toca, toca gaucha, toca. Un minuto de pausa. Puede beber agua, yo ancora no bebo agua, ancora no, ancora resisto, cuesta un poquito. 40 30 secondi, dopo 15 in più questo è un tabata per la gente che sta iniziando Ok, non ho fatto ancora 10 puoi fare questo potete guardare nel canale che ho un circuito di, eh, di 15 minuti però più intenso 40 secondi di, di forza con 15 secondi di recupero per te oggi solamente 30 30 con 15 Últimos 15 de, de pausa e, e iniciamos nuevamente con nuestro último circuito, nuestro último, nuestro último. Dale, se la hacemos. Ok, va. Abro, cierro, abro, cierro, piego ginocchio. Abro, cierro, abro, cierro, abro, cierro, abro, cierro, abro, cierro. Abro, chiudo. tú, tú prende las dos confesiones de agua y con y brazo así siente un poquito la la fatiga, ¿no? ¿dos? no Pablo, cuál es fácil, no, va bien, inicia. Yo consigo que tú lo fai al menos tres veces a la semana. Si el video piace y tanta gente logra grandes resultados si lo fai al menos de una a dos veces a la semana, faccio un Tabata più, más fuerte, más fuerte. Okay, Escendo salgo, echando, salgo, echando, salgo, como he dicho prima, si tú no hay el elástico, prende las confesiones de agua, dos manubri un manubre o el detersivo, el óleo, <ríe> sin parte mal porque de solito el óleo viene en botella de vitrio, no? estoy atento, no, no fare mal, que después <ríe> te grida. okay cambio, este último esfuerzo, todo lo que falló hoy, domani se vedrá, yendo, <risa> salgo, yendo, salgo, yendo, salgo, yendo, salgo, yendo, salgo, <risa> Dopo de no puede cuesta cual contito. piega vesti, piega Vamos a hacer piegamente. Eh, brazo toca gomito. Sí. Sí. Echando lentamente. Sí. Ok. Vamos a hacer piegamente. Echando. Toco gomito. Ta. Ta. Toco gomito. ¿Va a ver? Vamos a hacerlo acá de frente. Ok. Sí, va. Toco, toco, toco, toco, toco, toca espalda. <ríe> <ríe> y este cómito, me estoy no. Toca espalda, toca espalda, toca espalda, toca espalda, toca espalda, <ríe> toca Jumping ya normal, está. de hacer esto, al menos de tres vueltas a, a semana. Cuesta ese ejercicio, brucha. Dopo de cuesta abdominales, plan, plan, plan, plan, plan, plan, vamos a andar en dietro, avante, dietro, dietro, avante, Avanti. Dietro, avante, dietro, avante, dietro, avante, dietro, avante, dietro, avante, dietro, avante, dietro, avante en punta, guarda, punta, punta, punta, punta, sí, desisto. Adesso. eso, pie de avante, bajo pie de avante. piedi avanti, preparati, va, ok, ta, doppio, uno, due, cambio, due, uno, due, nuovamente, uno, due, uno, Se siente, ¿no? Cuesta esfuerzo, vendrá para gato. esfuerzo, vendrá para gato. Va. Fisi ama la natura. La vida es movimiento. Piego ginocchio. De esquina directa. Abro un poquito la espalda. Comprimo mi abdomen. Uy, uy, uy. voy a hacer el mountain climber pero voy a girar el gamba. giro giro tra tra tra tra mountain climber una pequeña modifica si está una pequeña modifica si está mountain climber mountain climber ok guardate tra tra tra tra dentro por dentro por dentro por dentro four, dentro guardo eso. su Tra, tra, paso ligeramente la punta del pie. Ok, continuo, gíralo, gíralo, guarda de front, gíralo, Ta, ta, ta, ta, ta. ta. Abro lato, abro lato y salto. abro grande, tra, un piccolo salto, salto, abro lato, abro lato, salto, abro lato, abro lato, interno cosa, el glúteo. tra, tra, piccolo salto, da. si tú no rieses saltar, no saltar es no problema, no riesce saltar, muy cosido. Mano, toca, pie. Último esfuerzo, último esfuerzo de su historia. Va, toca punta de pie. Un poco de equilibrio, ¿no? raga, hemos llegado a nuestro punto final. Último. Skippy. Tuto, todo el turbo. Tuto, todo, todo. Tuto. Tuto. Tuto. Todo. Todo. Todo. Todo. Todo. Todo. Todo. Todo. Todo. Todo. Todo. Todo. Todo. Todo. Todo. Estamos arrivando, estamos arrivando, estamos arrivando, estamos arrivando. si, sí, si, sí, dai, forza, ah, andiamo, no te enfermas. ah, sei forte, ah, Fabio, ya uh, uh, ah, ah, ce la habíamos fatta, ce la habíamos fatta, Soy grande, un minuto de, de, de pausa, pero es un minuto ya de infinito, no te dimenticare, de de far stretch Le recuerdo a estos ejercicios si tú le avinas una sana y correcta alimentación vas a obtener grandes resultados que me dirán, Pablo tú por qué no dices cosa mangiare no, por qué no lo digo porque ogni persona es diversa ogni persona tiene un ritmo diverso entonces allora no voy a diciendo Banjate tu polo y a la final va mal. Gracias. Ahora por cuello, yo, si volete cualquier asesoría, me podéis escribir. Fui sin más en YouTube. Anche en Instagram te puedo responder. Anche fui sin más oficiales en Facebook. Gracias a todas las personas que me han seguido y que han hecho esto. Todo este esfuerzo vendrá pagado. Si tú le metes la constancia, la disciplina, Seguramente rayunjará ciertos objetivos. Lo soque al inicio se siente la estanqueza, pero tú debes cachear el dente y continuar y continuar. Si si es muy pesante, estáis tranquilo, mantente en corsa y espera el próximo ejercicio. Lo importante no firmarte. Più. Gracias veramente a tutti un saludo de cuore, Pablo. Ah, ah, ah. ya yeah! habíamos finito. Gracias, gracias, veramente. Puro verde. Fisimas ama la natura. La natura. La natura.